Muchas gracias a los medios por estar aquí en este paraje sin igual, ¿verdad? Es una imagen maravillosa la que tenemos detrás de nosotros. Primero agradecer al alcalde de Vía fáfila por la acogida, eh, a su municipio, a esta bellísima reserva natural, a la de la territorial, al director general de Medio Natural y Patrimonio Forestal, al jefe de servicio y a... ...el director de la Reserva Natural de la Lagunas de Villa Fáfila... ...que está aquí con nosotros... ...y por supuesto alcaldesas y alcaldes del territorio... ...bueno, es un día de celebración eh, internacional... ¿no? ...y se celebra el 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales. Eh, ese Día Mundial se enmarca en algo muy relevante que fue el Convenio de Ramsar, eh, una ciudad iraní donde en el año 1971 se firmó un convenio internacional. Es el convenio internacional más antiguo eh, en materia de, de biodiversidad y de medio natural. Eh, ¿Con qué fin? Pues con el fin de catalogar los humedales de más eh, relevancia internacional y desde luego pues concienciar, visibilizar eh, los humedales como un ecosistema fundamental y eh, también pues llamar a un uso responsable de los mismos. Ese convenio nosotros centramos España en ese convenio en el año 82 y eh, bueno hemos aportado al listado de esos humedales eh, de relevancia internacional dos en Castilla y León que es esta Reserva Natural de las Lagunas de Vía fáfila en que nos encontramos y las Lagunas de la Nava en Palencia. Por lo tanto, son dos eh, entidades lagunares de, de carácter y referencia internacional. Eh, bueno eh, La Junta de Castilla y León lleva trabajando muchos años en eh, la conservación de los humedales, hasta el punto que tenemos eh, catalogados 297 zonas húmedas de interés especial en Castilla y León. Eh, a las cuales vamos a sumar, después de un trabajo que hemos venido realizando estos últimos años, otras 70 más que hemos identificado y que se van a incorporar a ese catálogo de eh, zonas húmedas y humedales de Castilla y León. Y además, eh, con motivo de esta celebración, anunciar que vamos a llevar estas 297 zonas húmedas de Castilla y León y las 70 que vamos a incorporar al catálogo nacional, a un inventario nacional eh, de eh, zonas húmedas eh, de referencia nacional, entre las cuales está, por supuesto, esta esta reserva natural eh, Los humedales es un ecosistema eh, pues que está en peligro y de hecho desde el año 1970 han desaparecido el 35% de ellos en el mundo, por lo tanto es un ecosistema sensible y que eh, bueno pues eh, necesitamos hacer todas las administraciones un esfuerzo especial por su conservación, ¿por qué? Porque son muy importantes, eh, no solo para los ecosistemas sino para la vida de las personas en definitiva los beneficios ecosistémicos de los humedales son muy numerosos desde los eh, beneficios en el clima, en la contención de las avenidas, en la recarga de los acuíferos, en tener unas reservas de agua dulce importantes, en ser eh, foco de alimento para determinadas especies, también de materiales para la construcción eh, y, desde luego, pues contener avenidas. Eh, y, por supuesto, y como lo puede ser de otra manera, es un lugar donde habitan eh, muchas aves, muchos mamíferos, especies acuáticas y, por tanto, tiene una, una riquísima biodiversidad que hay que conservar. Y, precisamente, eso es lo que estamos haciendo desde la Junta de Castilla con un esfuerzo especial donde vamos a hacer una inversión de 6,8 millones de euros apoyados en los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia para actuaciones de conservación que actuaciones de todo tipo, adquisición de los terrenos perilagunares para una mejor conservación, recuperación de, de los recursos hídricos eh, medidas para compatibilizar el, el la zona húmeda con la actividad ganadera eh, para bueno, mejorar la, la flora de, de, de estas superficies lagunares estos humedales y numerosas medidas de lo, para mejorar a los ecosistemas. Por tanto, una inversión importante que va a llevar a, bueno, a esta reserva en torno a cerca de un millón de euros de, de, de actuaciones donde vamos a adquirir terrenos perilagunares eh, de, de esta reserva para una mayor eh, conservación. Eh, estamos hablando de más de 11.700 hectáreas de zonas húmedas en, en, en Castellón. Vamos a añadir, como digo, 70 eh, humedales más, que son otras 700 eh, hectáreas a, a incluir. Y concretamente en, en esta en esta reserva natural, que es una reserva natural sin igual, y de hecho comentábamos antes en el camino cómo esta reserva, junto con el Parque de Doñana y con la, eh, las lagunas de, de, de La Nava en, en, en Palencia, es uno de los lugares paradigmáticos donde las aves migran, del norte de Europa, eh, pues o anidan o dan o van de paso ¿no? a otras zonas de, de migración. Eh, hay que recordar eh, que aquí está la mayor población y la mayor densidad de abutadas del mundo, no de España de Europa, del mundo. Por lo tanto, es un ave, eh, pues bueno, eh, en, en, en cierto riesgo de conservación y donde tenemos aquí, pues una población de la que podemos eh, presumir. Eh, este año 2022, pues habrán pasado por aquí en torno a 25.000 eh, aves que, bien, han invernado aquí o bien ha hecho un, un paso hacia otros lugares no porque aquí tenemos aves de todo tipo migratorias, sedentarias aves desde luego eh, con contacto acuático o meramente esteparias y por tanto pues podemos decir que esta es una reserva de la que castilla y león eh, tiene que presumir y tiene que presumir no solo para presumir sino también para ser una oportunidad para el medio rural para generar actividad económica turismo y en definitiva ser un compromiso con el desarrollo rural y para ello pues desde luego desde la junta de Castilla-León actuamos eh, ahora estamos comentando los alcaldes esas ayudas CIS que están llegando eh, las ayudas a las zonas de influencia socioeconómica Ya ha llegado un 40% del importe de la ayuda con pequeños proyectos que son importantes para los eh, pequeños municipios. Y desde luego esperamos que también todas estas inversiones en, los, en, los, en las zonas húmedas conlleven también oportunidades y beneficios para los municipios donde se enclavan. Por lo tanto, un día de celebración, un día importante, pero también un día de concienciación, un día de trabajo y un día para trasladar que hay que respetar. Estos humedales que hay que hacer un uso público responsable y desde luego que lo que tiene que hacer la, la ciudadanía de Castilla y León y del resto de España es visitar. Esto es algo eh, que no se puede perder. Ningún castellano eh, y leones debe no conocer. Esta, ...esta reserva natural... de las lagunas de Vía Fáfila, ...igual que también las de, la de, la de... ...las lagunas de La Nava en Palencia... Eh, ...pero hoy estamos aquí... ...y por tanto pues hago un llamamiento... ...a que se visite y a que se disfrute... ...de la observación de, de estas aves... ...además eh, bueno pues estamos ahora en estos meses... ...son los meses importantes donde podemos observar... Eh, ...pues gansos, la botarda que tan... Eh, ...bueno pues tanta tan llamada... ...desde la media natural tiene... ...y muchas otras eh, aves que, que merece la pena ver".